Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas Con un cheque pero pelo humano y diversión siempre Hora de aventura